Rememoró alguna vez Ignacio Corsini. Los pájaros me enseñaron la espontaneidad de su canto, sin testigos en el gran escenario de la naturaleza. Aprendí a cantar con ellos naturalmente y sin esfuerzos. Y precisamente su canto tuvo esa cosa simple de pueblo, sin la interferencia de lo asimilado en el conservatorio. Fue por lo tanto un cantor criollo sin alardes de virtuosismo, con su estilo enraizado en el payador de José de Tinotti, pero con un claro dejo nasal aunque parezca una paradoja propio del sur de Italia. Era de allí más exactamente de Troina, en la provincia de Catania, Sicilia. Aunque su apellido proviniera del norte y de ese origen, le quedarán el cabello rojo y los ojos celestes como los de la famosa pulpera a la que cantó. Nació el 13 de febrero de 1891 con el nombre de Andrés Ignacio, hijo de Socorro Salomone y de un Corsini, del que no quedó nombre ni recuerdo y el que no llegó a conocer. Con su madre arribó a Buenos Aires en 1896. Ambos se radicaron en Almagro, barrio de Buenos Aires. Cuando el pequeño Ignacio tenía 7 años, se trasladaron a la ciudad bonaerense de Carlos Tejedor. Allí se desempeñó como boyero y recero y fue allí donde los pajaritos gauchos le enseñaron los secretos del canto. años más tarde estaba de regreso en Amagro, que era también el barrio de Petinoti, domiciliado en las calles Artes y Oficios, que luego se llama Llamaría Quintino Boca Ayuda. Número 567 Y ocurrió lo inevitable, el modelo y el admirado se conocieron. Pero Corsine no se cogió con ser un imitador, sino que fue avanzando hasta encontrar su propio e inconfundible estilo. Poco después, en 1907, se relacionó con el artista circense José Pacheco, que él introdujo en el teatro y se podría decir que también en el matrimonio, ya que Cosines se casó con su hija, Victoria Pacheco, en 1911. En ella tuve la gran compañera de toda mi vida, lo que me alentó en mis horas inciertas y en la que debo gran parte de mis triunfos, reconocería en su autobiografía inédita, escrita en 1950 dos años después del fallecimiento de su esposa. En 1912 ya se había adquirido cierto prestigio como cantor, actor en las compañías de José Podestá y José Arraigada o los circos de Colombo Castell, Casano, etcétera. Y fue por ello que el señor Víctor le hizo grabar sus primeros discos. Cabe aclarar que ese es el año correcto, ya que entonces estuve en Buenos Aires el equipo de grabación de esa empresa y no en el 13, 14 o 15, como alguna vez se ha expresado. Torcino sí era por aquellos días un intérprete del repertorio campesino y registró en los surcos valses, canciones criollas, estilos y habaneras, el tano que aún no había pasado por su garganta, tal como ocurrió con Carlos Gardel. Cuando uno estaba limitado a la línea campera fue requerido por la cinematografía, para filmar Santo Vega, 1917, y Federación o Muerte, 1917. Más tarde intervendrían Milonguita, 1922, Mosaico, Criollo Cortos, 1930, de Gaucha, 1932, Idolos de, de la Radio, 1934, Fortuna Alta, 1941, en la que aparece junto a Agustín Mirusta y un joven desconocido, El Mundo Rivero. El disco lo convocaría en de forma definitiva en 1920, pero aún no se le atrevía al tango, solo después de haber registrado 10 canciones. Decidió incluir uno, un lamento de Graciano de Leone y Pedro Nuno Córdoba. De allí en más se convertiría en una de las más reconocidas voces del género porteño, sin abandonar por ello sus páginas campesinas. En realidad su éxito como cantor de tango se inició a partir del 12 de mayo de 1922, cuando en el ceinete el bailarín del cabaret estrenó no, Patotero Sentimental de Manuel Jovés y Manuel Romero, que significó así mismo no, su consagración entre el público. Otra de las interpretaciones con las cuales se le identifica es Caminito, de Juan de Dios, Gilberto y Gavino Coria Peñalosa, uno de los tangos más conocidos mundialmente, que él popularizó a partir del 5 de mayo de 1927 desde el escenario del teatro cómico. Pero el caballero cantor, como se le conoció, fue también compositor y letrista de algunas obras. Con están tangos, Flor Marchita, letra de Francisco Oigas. Fin de fiesta, música de Carlos Vicente, Jerónimo y Flores, y entre otros. Aquel cantor de mi pueblo, música de Enrique Maraciel, que le dio al disco En Mundo Rivero. También incursionó en otros géneros, siendo un vals, su página propia más conocida, Tristeza Criolla, sobre un poema de Julián de Charras, pero fue del estilo del género en el que mayor cantidad de títulos produjo Tradición Gaucha, Enrique Maroni, Juan de los Santos Arena, Julián de las Charras, Ani Palomita, José María Aguilar, etc. no obtuvieron mayor resonancia las páginas debidas a la inspiración del cantor, salvo tristeza criolla, que en los 40 fue remozado por Ángel Vargas. Sin embargo, serían otros dos autores quienes le proporcionarían los grandes impactos que lo iban a identificar como el intérprete del cancionero de tema rosista, el poeta Héctor Pedro Pomper y su guitarrista Enrique Maciel. La sola mención de los títulos del binomio hace surgir inmediatamente el nombre de Ignacio Corsini, la Pulpera de Santa Lucía, la Canción de Amalia, la Mazorquera de Edmond Serrat, China de Mazorca, la Guitarrea de San Nicolás, Don Jaime de San Ignacio y varios más. Ahí ellos habría de sumar en diferentes temáticas, la que murió en París varios viejos del 80, el adiós de Gavino de Seiza o la viajera perdida. Después de las dulzuras del éxito, Coselicito el amargor de sus últimos años tras la pérdida de su esposa circunstancia que lo llevó a cantar por última vez el 28 de mayo de 1949 en la Audición Argentinidad de Radio Belgrano. En 1961 reapareció públicamente ante las cámaras del Canal 7 en el programa Volver a Vivir y el 26 de julio de 1967, cerraba sus ojos para siempre. Con él se iba una voz particularísima, seguramente la más atípica con que contó el tango. Originalmente publicado en el fascículo 14 de la colección de tango nuestro, está por el diario popular gracias por tu visita al canal vuelve pronto